Copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu peredido amor, que negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuesta lágrimas, una traición. Si me mata, tendré más borracho esto. Dios quiera ya ti te pague con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar. Y a ti dejé yo mi casa, dejé padre y madre por quererte a ti Por solo tu culpa cae en la desgracia, ahora el cielo ni nadie se apiade de mí Nadie se apiade de mí. Tengo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio, ya si me mata. Te borrache, tú sepas lo que llorar.